gente, Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo de la Cuatrifuerza, programa de Paua.cl donde comentamos y ranteamos de las noticias que ocurren en el mundo de los videojuegos. Pero en esta ocasión no vamos a rantear porque vamos a hablar de lo maravilloso que es el BGM. Un capítulo un poquito dedicado porque esta semanita y este fin de semana ocurrieron varios sucesos importantes. Soy Snow, junto a mí me acompaña Tenecan, como siempre, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Y tenemos invitado especial. Sí, tenemos invitado especial. Antes de eso, Metaru no pudo estar presente hoy día debido a que tú tienes unos compromisos personales, así que le mandamos saluditos. Y ahora sí, tenemos aquí a nuestro querido amigo, consejero musical. ¿Consejero musical? Consejero musical, querido Claro. Nuestro sí. queridísimo poquerus ¿Cómo están los cabros? Eh. Hola, no soy el Metaro. No, <risa> Sí. Mucha, y lo, muchas y gracias por la invitación. No hay de qué. Y lo invitamos porque, tal como lo, lo, lo estamos mencionando, eh... Aquí nuestro queridísimo amigo contestulio se ganó un premio, se ganó un reconocimiento bastante importante y que da pie a muchas cosas que se pueden venir, eh, un poquito de reconocimiento en todo caso. Pero el, también en los Grammy ocurrió algo bastante singular. Así que sí. le, les dejo el espacio para que comenten al respecto mientras aquí yo pongo los controles un poquito de música. Súper. Yo creo que partamos por lo de lo de VMCon, ¿cierto? Démosle, de, démosle con eso porque bueno, nosotros lo cubrimos la semana pasada cubrimos el hecho de que estabas estaba como nominado porque ahora estabas nominado precisamente para la categoría de metal con Dancing Mad, que es un arreglo hermoso que lo comentamos también en el que encima participamos hartos como músicos de la escena local, Christian Rev, eh, brochemania este... Bueno, Yastic, Pablis ¿cierto? Bueno, Pablis este Y bueno, toda tu banda, incluyendo el Mauri, ¿cierto? Sí, en ese momento. Eh, el Mauri. En, ese, en, ese Mauri, en ese momento todavía estaba el Mauri. Este, pero Mauri fue como el momento. el momento de transición, ¿cierto? Sí, boom. Sí, boom. Sí. De hecho, muy curioso porque, claro, el Dancing mm -hmm. Mad el año pasado eh, fue la, en la primera pega del Gabriel, del tecladista nuevo en ese tiempo, ¿cachai? Mm -hmm. Es como, ya, sí. bienvenido a la banda, tu primer trabajo es Dancing Mad. escucha <risa> Pero sí. no, es bueno, una pega impresionante. Brutal. Eh, y bueno, ese arreglo está también postulado como al, al Listeners Award. Listener Award Listener's Choice Awards. Award. Sí. Sí, que era como un poco la categoría de popularidad en la que la gente podía votar, etcétera, etcétera. Y habían un montón de, de, de temas postulados para eso. Pero claro, además estaba ahí postulado la categoría de metal. Y. En la categoría de metal fue donde eh, Pokerus acá ganó la categoría. Ganamos, que weá, todos, todos, todos juntos, como los Jaibas. Sí, todos sí, juntos como los Jaibas. Sí. Tú también estás, ahí, pues bueno, no te menciono. Yo, yo también estado. No. Sí, vos, yo también estuve. Sí, vos, también estoy sí ahí. es verdad. <risa> viendo, ahí. viendo la transmisión. Claro. Sí. Sí, porque este video fue estrenado en la ñoño party pasada. En la ñoño party. Sí. Yo, Martí, yo, yo, como les decía la semana pasada, que yo me acuerdo que bueno, lo, está, lo estábamos viendo encima, lo estábamos viendo por Discord, con, con Pato, con, con la Pablis, con un montón de gente, con el Perú también, me acuerdo, y me acuerdo que los 20, los 25 minutos estuve pegado así mirando la pantalla así en, en blanco. <risa> Pero, ah, ¿Te acordáis? <risa> sí, tanto así, güey. Bueno. <risa> el, el, sí. el, el que el video es hagas. asombroso, el, el trabajo que de, de edición que realizaste fue tremendo. No, yo... no sé si habrán tenido, tomado en cuenta el, el video. Yo creo que probablemente también. Yo creo que... ¿Porque es, era, era solamente el audio o era, o era como audio y video? Del, no del, ¿Del award en ese sentido? Sí. Yo postulé, eh, cuando hicieron como la, la convocatoria de Oye, pueden postular sus temas a estos awards de este evento a ver, Por el ver si sale Postulé más a la categoría de Metal ¿Ya? Y a la, a la categoría de Mejor Video uh -huh. Hasta ahí, Pero ah, a, la de, a la de Mejor wey. Video no salió Obviamente igual en la de Mejor Video Habían otras weas impresionantes, ¿caché? De hecho, en la, en la categoría de Mejor Video ganaron los en eh, la, la Virtual Video Game Orchestra le mando un gran saludo sí. al, a, a Brandon bueno, no creo que escuches tú pero eh, oh. el director de esa, de esa orquesta hizo un arreglo mm. impresionante de, del tema principal de Golden Sun mm. y ellos hacen ah. eh, los videos que hacen ellos, ¿cachai? hacen unas weas así renderías en Unreal Engine 4 y una wea estúpida así claro, no, como que el, yeah. eh, claro nosotros como que igual o como harto harta cosita comprimir el con After Effects y todo pero acá como que ya ya en, en, en estas producciones llamadas más que incluso son caseras y todo lo que quieras ¿cachai? pero ya más agilas en cuanto a lo visual a, a tirar una propuesta visual distinta eh, es gente que ya está ocupando así eh, engines de, de de videojuegos básicamente de rendereo bueno, así como Unreal claro. ¿cachai? un bueno, bueno, así impresionante impresionante y él ganó esa categoría y absolutamente mereció ¿no? me a enojar si ganaba otra persona Mm. <risa> claro. Oye, y bueno, estuvimos conversando que DGMCon Con igual es como una es como uno de estos eventos que están surgiendo hace. no, no, no lleva tanto tiempo. No lleva tanto tiempo como Magfest. No, ni bueno, tanto, ni tanto. como dos años, no, una bueno, si sí, tres años. No, no, ah, no sí. estoy seguro si. Si hacían algo antes de la pandemia. Creo que sí, un poquito antes de la pandemia. Sí, creo que hubo un par de instancias antes de la pandemia Y bueno, después Obviamente fue digital y todo Este, el año El año pasado, no recuerdo si lo hicieron De haber sido eh, solamente online De haber sido solamente online Y estaban volviendo a la presencialidad Pero también hubo shows online, si no me equivoco Como gente Bien, que participó de la casa Muy, muy híbrido pero bueno, estuvimos viendo videos durante, durante el fin de semana, estuvo estuvo entretenido. Claro, es como que es un espacio, para la gente que no cacha estos eventos en general, como MagFest o como con son eventos enormes, que se hacen en, en salones de eventos, este que, por ejemplo, el de MagFest, que se hace en un hotel, que es, en un, es una cuestión de eventos, que es como lo más cercano que hay en Chile, creo que es, podría ser como el Chrome Plaza, no sé. Si es que. Que es como, si es que... Si es que. Pero es como 10 veces el Crown Plaza, ¿cachai? Que es como hotel con salón de eventos y como con varios salones de eventos, ¿cachai? Y como en restaurantes adentro y todas las paredes funales, Una cuestión así alucinante. Claro. Y Big Game Com no es tan grande. este Es bastante más chiquito, es como bastante más personal, bastante más íntimo. Pero aún así está ganando harta notoriedad porque hacen muchas cosas. No solamente eso es como un evento con conciertos y todas estas cuestiones. Sino que también tienen los shows online, mm. tienen las premiaciones. Hacen un... Eh, hacen un eh, está a cargo de Game Groups. Hacen como una jam, entre comillas, de hacer un cover en 72 horas y todo de eso mm. después lo venden como un disco de caridad. Entonces hacen un montón de cosas y está bien bueno que este empiece a ganar notoriedad también porque los awards también son súper importantes para la comunidad. Claro, claro. Oye, en ese sentido eh, igual bastante interesante de que el tu video haya salido dentro de la categoría de metal sin demenacer a los lo demás y... ¿cómo al final, ¿cómo fue que te enteraste? porque ahí conversando en off como que estaba ahí súper desconectado de toda esta situación <risa> Sí, de hecho me llama, me llama la atención porque tampoco han habido demasiadas publicaciones tan seguidas como por ejemplo lo hace MacFest con su evento Claro Y en, pues, yo creo que claro, todo el staff ahí estaba más pendiente de que saliera el evento bien eh, y, o la transmisión bien y todo el cuento y otra cosa, ¿cachai? pero claro básicamente a mí me, no, nos mandaron un correo ¿cachai? como una semana antes de que habíamos estado seleccionados en la categoría junto a otros eh, músicos también en la misma categoría que son increíbles arreglos, yo insisto que, el, que así como, eh, volviendo un poco al tema como de la award eh, mm -hmm. hay una un, un arreglo del, de la banda de los Tiberian Suns en la categoría metal, y es uh -huh. impresionante un arreglo de, de Hollow Knight impresionante uh -huh. y le ganamos a ese arreglo, yo no, no, no sé cómo chucha no lo entiendo, y ese arreglo es impresionante una weá así como Symphonic Metal una weá muy tonta, y le ganamos eso, no lo entiendo weá, pero filo <risa> eh, y ahí como que nos dijeron así como eh, mándenos un video, cachai de un minuto agradeciendo, en caso para pa, pa mostrarlo en caso de que ganen ¿cachai? Claro. yo mandé una weá así en inglés así como haciendo harta alusión a que, oye, esta hueá es más que importante que sea para nosotros, o sea, obviamente, ¿cachai? Eh, el haber ganado lo, al, o el haber estado seleccionado es que hacer un poco el, o intentar hacer un poco el énfasis en que como pueden ver, este, esta a está en inglés y todo el cuento, ¿cachai? Y la escena latina aún no tiene de el, la presencia que tienen otros otro países, otros lados del mundo en la escena mundial, ¿cachai? Entonces hacerle un poco mostrar de que estamos, de que sin querer Dancing Mat se convirtió un poco en en como una carta de presentación casi podríamos decir muy barzamente sí. es como Juan bueno, el BGM latino toma pum sí. porque salen todos pues, salen todos los cabros uh -huh. sí. entonces eh, igual bacán y claro yo el fin de semana salí ¿cachai? intenté desconectarme el PC un poco y no me informé tanto de de, de que había un stream ¿Cachai? Como que lo promocionaron uh -huh. harto más como un evento presencial allá en Minneapolis, ¿cachai? Uh -huh. y, sí. y, y de repente Brandon, que es otro, otro músico que estaba seleccionando otra categoría, me dijo así como, yo, yo won, congrats, y la wea y ¿qué es? Yo estaba tomando 11 viendo yo-yo. <risa> eh, <risa> claro. Y ahí caché que, que, que habíamos ganado esto. De hecho, la transmisión la vi diferida porque no sabía que había transmisión. La vi el día siguiente y fui como, oh, qué bacán. Qué bacán. Igual es un poco <risa> surreal, entre comillas, porque... Eh, claro, como que, no, no sé, pues mi mente es saboteante, ¿cachai? Intenta como no darle mucha importancia, es como ya, no, sin, tampoco significa nada, en verdad Pero en verdad, el, el solo hecho de saber de que el, habían dos categorías en donde nos podía ir bien, entre comillas, ¿cachai? Que una es claramente la categoría de metal y la otra es el Listener's Choice, ¿cachai? Que es una, una categoría en donde la gente vota, rellena mm. un formulario y todo el cuento y la banda que tenía más votos y después tenía una, un espacio en 2023 para tocar en el escenario allá en ya Con. Sin gastos pagados mm. ni una wea, pero tenían el espacio ahí, ¿cachai? Y es como, ay, ya bacán, ¿cachai? Sería, sería bonito, pero a la larga uno sabe que esos, esos concursos son como concursos por likes nomás, ¿cachai? Claro, claro. Es como el que sí. tiene más, más gente gana. Y no no tampoco fuimos muy agresivos mm. con esa... Con, ese, con esa pasada de datos, claro, con esa publicidad, ¿cachai? Pero, sí, el, sí. pero la categoría de, de mejor arreglo de metal, ¿cachai? Eh, se elegía por jurado. Había un jurado que elegía el cuánto mm, Y había un jurado claro. que el ganador, no el público, ¿cachai? Entonces, igual significa harto para, para nosotros, porque sin nosotros saber cuánta, quizás, gente o cuántos arreglistas o bandas postularon a esa categoría, de energía caleta porque igual el metal es como o el rock es como de los arreglos que más se hacen ¿cachai? Mm, entonces además sí. de energía caleta y, y para nosotros en todo caso el, el solo hecho de haber salido seleccionado mm. está pasando una moto al lado no importa <risa> entonces, el, sol, el solo <risa> haber estado seleccionado ¿cachai? Y ya era premio suficiente ¿cachai? entonces fue una bonita bonita bonita bonita noticia sí bueno hay? ahí igual lo habían mencionado de que ya solamente haber sido eh, nominado era un win-win oh, sí por pico Sí. Sí. Y por lo mismo, ya llevarse el cuestito a la victoria eh, da pie un poco para pensar de que el BGM latinoamericano sí puede dar eh, presencia, sí puede profesionalizarse aún más. Sí, y por lo mismo, eh, este es un reconocimiento entre pares finalmente. Sí, y a, y a la larga claro. es, es eso mismo. Es un reconocimiento nomás, porque no es como que hayamos ganado algo, así como mm. de plata, o alguna bueno, hueá, no, un ¿no? millón de pesos. <ríe> claro, <ríe> un, un... ¿Cómo llama un NFT? No, no sé, no, no, no, no, no, no es como que hayamos ganado así como un premio, así o alguna estatuilla, no, no, nada. Es el reconocimiento de los pares, ¿cachai? Mm. Y eso igual es bacán, eh, al menos como para nosotros, ¿cachai? Entonces era chistoso porque... También, como no se hizo tanto ruido en, en, en las redes como oficiales de VMCon, Con, uh -huh. eh, las otras bandas que iban saliendo seleccionadas o que ganaban, u otros músicos y todo, es como, weón, bueno, ganamos bacán y, y chao, ¿cachai? Pero nosotros igual le dimos color, pues, weón, bueno, porque es primera vez que sale una wea así como latina, ¿cachai? Entonces, weón, bueno, sí. estábamos así con el, como el meme del podio de los weón, así en la champaña que sale tercero, <risa> una wea así, ¿cachai? Sí. Pero no quisimos dar color porque es como, weón, bueno, igual es importante, dé, démonos el... el... El, ¿Cómo se llama? El, el, el espaldarazo, ¿cachai? Como weón, bacán porque no solamente hicimos la weón nosotros cuatro como, como poqueros, ¿cachai? Sino que estaba casi todo el PGM metido ahí de, de Chile, de Perú con animatísimo, ¿cachai? Mm. Entonces, weón, no, ¿por qué no celebrarlo así como corresponde, ¿cachai? Claro, claro. Mm. Oye, eh, te quería te quería preguntar, no sé si te pasa a ti, esto es como ya como indagando un poco más en la personal, pero oh, dale, no, sé, no sé si te pasa a ti también que se, eh, se, sentís que hay como una fuerza muy grande de gente en esa parte del mundo, en Estados Unidos, eh, que nos escucha harto a nosotros, incluso más que acá a veces. Sí. Que nos escuchan mucho más, ponte tú, si, tú, si tú ves mis mi estadísticas en Spotify, o incluso en YouTube y otras weas, es como que la cantidad de listeners de, de, de Estados Unidos es como 10 veces más grande que la, la, de, la de Chile o la Absolutamente. de Absolutamente. ¿Tú, por, ¿Por qué será? ¿Porque allá ya es como que está más establecido? ¿Porque somos más conocidos allá simplemente? ¿Por qué crees tú que, que puede hacer? Yo creo que... Eh, yo creo que no sé si les pasa a todos, ¿cachai? Pero yo creo que es un caso que se nos da contigo, conmigo, ¿cachai? Con otros músicos que partimos de antes, ¿cachai? Me imagino, no sé, por ejemplo, Plasma o a, otro, a otros que también partieron de antes. Porque nosotros partimos... Eh, bueno, este año cumplimos 10 años con Poqueros, ¿cachai? Nosotros partimos en un momento sí. en donde acá no había escena, ¿cachai? O sea, no. habían un par de bandas, un par de músicos y sería todo, ¿cachai? Pero... Pero la, la manera en la que teníamos de promocionar la música, que lo seguimos haciendo, ¿cachai? Es YouTube, es eh, eh, plataformas digitales, cuando en ese momento todavía ni siquiera Spotify era algo, ponte tú, ¿cachai? Mm. Y, y en ese sentido... Lo, como son weas que no Se guían por un territorio En verdad, eh, terminaron escuchándonos Más afuera, ¿cachai? Porque acá no había No habían colectivos, no habían Eventos de videojuegos Tuvimos que hacerlo nosotros mismos, ¿cachai? Como al al menos nosotros con, con poquitos bueno, Hasta el pato se, se acordará, ¿cachai? Que sí. Tuvimos que hacer el BGS Arena En 2015 para que recién hubiese Un evento de videojuegos de música, ¿cachai? Sí, Y, claro. y nosotros partimos igual como en 2012 Entonces yo creo que es algo sin desmerecer ni nada, no, no digo que sea malo o sea bueno, ¿cachai? Pero por ejemplo, no sé, pienso en los, en los chiquillos de Yastic.tú, un gran saludo a los cabros, mm -hmm. yo creo que los chiquillos de Yastic sí. los escuchan más acá, todo el rato, porque ellos sí, hicieron calle aquí, ¿cachai? Antes de que quizá haya gente descubriéndolos por internet, ¿cachai? O descubriéndolos mm -hmm. por... por de, de otras partes, o de Estados Unidos, o de Europa, ¿qué sé yo? ¿cachai? Entonces, por ejemplo, yo creo que a ellos en volar no les pasa, ¿cachai? Mm -hmm. Porque ellos hicieron claro. calle aquí cuando ya... Eh, habíamos empezado a hacer, a hacer calle y a poner como el tema en la palestra de oye, hay bandas que aparte de las bandas que tocan, no sé openings de anime, ¿cachai? hay bandas que se dedican a hacer música de videojuegos entonces yo creo que es por una weá de época como que nosotros que partimos un poquito antes nos topamos de que acá no había nada y no escucharon más afuera nomás pues, y, a, y a la larga... Sí. Eh, eso no cambió realmente. O sea, además nos escucha mucha más gente acá de la que nos escuchaba cuando empezamos. Pero eso mm. también eh, proporcionalmente aumentó con la gente que nos iba descubriendo en el resto del mundo, ¿cachai? Aparte que tú y yo, u sí. otros otro músicos, ¿cachai? Eh, también somos buenos para pa colaborar con gente de, de, de, de, de otros afuera. países, de afuera, mm. Porque allá, lamentablemente, si bien acá llegamos, no sé quizás 10 años de, de, de escena un poquito ya más como establecida o fuerte, o ni siquiera hemos llegado a eso aún. Puta, mm -hmm. en Estados Unidos, en Europa llegan 20, 20 y tantos, ¿cachai? Tenís, no sé, pues los One Ups, ¿cachai? Mm -hmm. Que llegan 20, 22 años tocando música de videojuegos, pues una diferencia okay. del doble, ¿cachai? Mm -hmm. Entonces yo creo que eso, y no, y no es necesariamente malo realmente, ¿cachai? Eso es lo que mm -hmm. quizás como lo que no, nos toca no ¿cachai? Claro es tan masiva la cuestión allá que, que hacen, digamos es como que el BGM como que se divide en partes también, ¿cachai? como que está algo que a mí me encantaría hacer en algún momento, que es como y también estaba nominado para con que es como música inspirada en un juego no necesariamente un arreglo, ¿cachai? Mm. Eh, que es algo como lo que hace el Cato Paint también, ¿cachai? Claro. y es como música inspirada en juego y creo que había un disco que era de Bloodborne estaba nominado para bm sí, con también que era como sí, de metal sí. sinfónico eh, también que está, está ahí es nominado. metal sinfónico nada más no, es un, no son covers ni nada pero pero el, el, el argumento del tema de la, la narrativa está inspirada en London, la, raja, la, raja. la raja la raja la raja o del Nerdcore también, caché que a mí mm. me encanta que es como rap eh, sí, el, letra originales el Nerdcore es algo que no existe acá no, no, yo, creo que, yo creo que hace falta Sí, pero sí. muchísimo sí, Me gustaría hacer algo así, evolucionar un poco Algo así con, con, con Telemann Ponte Tu ¿Cachai? Con mi proyecto solista o sea. además de música original Me encantaría hacer una wea así Porque uh -huh. acá no hay, no hay nada, weón. Y si es que no. hay, no, no está descubierto sí Realmente no está descubierto no. Me encantaría que existiera porque además hay muy buen rapero en Chile, entonces sí, de más, de más que si alguien agarra y es como, ya voy a hacer un disco inspirado en qué sé yo, en, mm. en Pokémon, ¿cachai? En rap de Pokémon, es como, bueno, sería es, es increíble. Hay harto rapero acá de de weas, casi más de anime. Hay caleta ah. hay harto, pero yo de... de y son muy buenos, súper, súper buenos, ¿cachai? Ejemplos como doble cero como... Otros locos que he visto, ¿cachai? Muy bueno. Pero todo enfocado al anime, ¿cachai? Claro. Pero de videojuegos, no, no hay nada. Nada, nada, nada, nada. No. Faltamos nosotros ahí. ¡Yeah! ¡Perdonen! came! Sí. Me, sí. Yo, yo ahí, uno referente que tengo en, en Estados Unidos es Brando. Sí, bo, Sí, po. Muy buena, que, onda que, él, con, el, Sí, porque justamente cuando presentaron, cuando salió el video, el gran video del medley de, de Paper Mario, que fue asombroso, y que ahí justamente estuviste dentro de los colaboradores. Yo no yo te entiendo, perdón, yo no entiendo cómo no postularon ese. Si es que no postularon ese ese arreglazo, ¿cachai? No lo seleccionaron en alguna categoría, no lo entiendo. Sí. tampoco. Ese para, para mí es el pick de la colaboración del BGM mundial. No, no lo entiendo. Sí, no. Me sorprendió enormemente. Pero me acuerdo que cuando estuvo ese festival. Eh, se ¿sí me acuerdo, era el BGM Together. Sí, sí, sí, sí. BGM, together. BGM Together. Salió justamente el video de Castlevania 3 de aventura. Y es tremendo. También son como 10 minutos de Castlevania eh, rapeando. Y muy bueno Qué bueno. volando lo, escu lo escucho así muy seguido una vez al mes por lo menos porque me gustó bastante el tema siento que no me gusta mm. tanto el, el, el rap pero ahí pegaba tan rímicamente y con la melodía de Castlevania que es genial ese tipo de iniciativa aquí también por ejemplo pasa con el chiptune que Te también bo. es muy poco reconocido sí. pero, pero el chiptune igual es algo que se ha estado estableciendo más constante como escena acá es bacán mm. Sí, pero yo creo que podríamos, como, o sea, eh, como proyectos a futuro, ¿no? Que es como unificar todas esas como, ramificaciones sí. de la música ñoña y hacer así. Bueno, sí, así como algo... no sé, hasta, sí, todo el rato. Sí, así como en parte, incluyendo, no sé, hasta Anisín, ¿cachai? Sí, MacFest tiene todo, todo, todo eso, ¿cachai? Claro. Por ejemplo, claro, MacFest es el Music and Gaming Festival de Estados Unidos, ¿cachai? Pero yo hasta hasta el minuto, por ejemplo, si tú te ponías a ver a veces como lo, el line-up o las bandas que tocan y todo el cuento, y yo creo que el, el 30% ahora, 40% son de BGM. Mm. No no todas, ¿cachai? Todas las demás son bandas de nerdcore, son bandas de, de, de música ñoña, en realidad, ¿cachai? Claro. Más es. como covers de música ñoña. Música, mm. música ñoña. Claro. Y claro, pasa de que allá muchos muchas presentaciones son en paralelo. Claro, claro. Está el stage sí. principal, pero tiene stage secundario y tienen los stage improvisados que también eh, se pueden presentar. Están las charlas que también realizan que están relacionados dentro de diversas áreas de, de los videojuegos, no solamente el BGM. Entonces, eh, ese tipo de instancias eh, hacen falta, pero también sabemos de que posiblemente aún no nos surja el interés porque la gente aún desconoce que existe la escena. Sí. Bueno, po. en la última año de Yo Party tu, eh, había dos escenarios, uno en el que me presenté yo, cierto, que fue como más chiquitito, que era como más café-concert. Estaba el escenario principal y había como una zona en la que habían este consolas y estaban los, los de la once portable también, sí. ¿no? Que hacen Chimpton. Sí, vamos bueno, a poner los caros. Gran saludo a los carros de la once. Sí, enorme. Enorme. Oye, pasemos al, al, al otro tema gran tema que tenemos hoy día este, que es eh, los Grammy y los Grammy, bueno, hoy, hoy día justo le contaba a un amigo que es como, ¿por qué nos importan los Grammy en general? Es como nosotros no pescamos mucho los Grammy pero este, este año había una excepción notable que era que estaba nominado a la categoría de mejor arreglo del año eh, un tema de Kirby Impresionante. un tema de Kirby este arreglado por The 8 Bit Big Band y Button Smasher, ¿cierto? Button Smasher. Quisieron este arreglo de, de Kirby que era, es el de Meta Knight, ¿no? Me equivoco. Sí, el Meta Knight Revenge del Superstar. Meta Knight's Revenge, Meta Knight Revenge y eh, no solo estaban nominados, sino que ganaron ganaron, y es una cosa impresionante cuando me dijeron de que estaban nominados yo estaba vuelto loco, y dije no puedo ¿Te imagináis una ínfima posibilidad en que ganen y ganaron, no lo puedo creer y ganaron, loco, ganaron Qué momento va a ser BGM un cover de BGM un arreglo de BGM ganó un Grammy que estuvo, bueno es que el arreglazo que es de esas bandas que bueno tienen harto presupuesto eh, pero weón bueno, van a hacer un trabajo impresionante pero impresionante impresionante impresionante yo creo que es de las pues, con mayor calidad que yo he visto en, el, en los últimos años increíble sí. e ese arreglo de, de Metanay weón, bueno, se merece todos los Grammys de la vida encuentro que igual hay muchos eh, arreglos en general que se merecen todos los Grammys de la vida ¿cachai? pero el que ya apartan con esto es un reconocimiento súper súper súper importante no sí, y ese arreglo es impresionante sí no hay Ahí... Ahí lo dejé reproduciendo en el fondo para que lo escuchemos mientras tanto. El, lo, para la gente que lo está viendo a través de Twitch lo puede escuchar. Y ahí, eh, aprovechando esta pequeña pausa, Simón, ¿nos comenta si el capítulo se subiera traigo. luego? Sí, eh, sí, lo vamos a subir. Ahí, justamente como está mencionando Pagua CL, vamos a antes subir el capítulo de Revit, que lo tenemos pendiente dentro de la semanita, y después vamos a estrenar este capítulo. Pero va a estar dentro de esta semana, dentro de lo posible. Ya, yeah. super este pero sí bueno en general en general los Grammy es como que uno los ve como como un, un concurso de popularidad al final más que un concurso sí, de, todo, de calidad todo, este, todo lamiéndose el, todo el a todos pero sí sí que en, en un principio uno podría pensar que realmente los Oscars o los, los Golden Globes son como un, un premio a la calidad más que a la popularidad este claro. se supone no sé los Grammy ha cerrado como que marcaron la línea de, de más de popularidad que otra cosa. este Y bueno, también hay otras categorías como más indies, como por ejemplo la mejor categoría metal. que hay, estaban, Habían bandas nominadas que son increíbles y bueno, ganó Dream Theater también. Ganó su primer Grammy, weón. Bueno. Tercera vez nominado sí. y primera vez ganando. Primer Grammy no que eso. ganó Dream Theater. Sí, estaba nominado Gojira, estaba nominado Deftones, que también son bandas como son bandas que uno pensaría que realmente no están como en el radar de los Grammy ni siquiera sí, bueno. imagínate este, que, el, así que que cómo se me... bueno, Dream ganó un Grammy con una canción en 17 octavos imagínate totalmente una locura <risa> una locura y ganó un arreglo de, de música de videojuegos este el mejor arreglo y era, era chistoso porque era como sí queremos agradecerle al compositor y creo que debe ser la primera vez que se habla de un compositor en japonés en los Grammys Además, entonces <risa> sí. los agradecimientos a Nintendo, además, en los Grammys, una weá que es completamente surreal. Definitivamente, definitivamente. ¿Cómo debe estar Yunichikawa? weón? Sí, ¿Qué idea debe saber a esta altura, no, no sé, no, no no sé. Son como estos capos Pero así, sí. como con un bajo perfil, ween. Sí, insisto, una weá muy rara. Es una, <technological> una cosa muy extraña. De hecho, no sé cómo será Nintendo, cómo, cómo reaccionará Nintendo en general como empresa. Le pues, van claro. <S1uta"> a esta cuestión. Les van a un Lo voy a poner ahí. Nada, no. mm. Sería un disparo a los pies. Pero <risas> no me asombraría en todo caso. Sí, Pero sí, yo Nintendo creo que recién debe estar procesando Nintendo de que, oye, en realidad podría existir algún interés en la música y quizás surjan más oportunidades para sacar cosas. si sí, También puede ser un puntapié este reconocimiento. Esperando que reaccionen bien, en todo caso. Sí. Sí, porque bueno, eh, la industria de los videojuegos últimamente, como lo hemos hablado este en, en capítulos anteriores de la Cuatrifuerza, ha estado haciendo esfuerzo por eh, llevar su música eh, a, a nuestro lado del mundo, digamos, hay a plataformas que utilizamos más nosotros, como Spotify, iTunes, si uno quiere. Este, y ese tipo de cuestiones. Porque la verdad es que la industria japonesa de la música es muy cerrada. De, de los videojuegos, más o menos. Como que, como que suelen abrirse, ¿cachai? Y cosas por el estilo. Con algunos juegos, no con todos ahora como que están tratando de relanzar algunos títulos antiguos eh, en nuestro lado del mundo, este... Pero sí, por ejemplo, han aparecido instancias como Capcom Music, como SNK Music, como Square Enix Music, que están apareciendo en Spotify, que están sacando cosas... SEGA. Este... SEGA. Y están, están lanzando cosas así, pero muy recatadamente, muy recatadamente, así como muy de a poquito, ¿cachai? Discos de arreglos de ellos mismos, ¿cachai? Este, pero esta cuestión del Grammy así como, oye, ¿sabéis que hay un Grammy en el que se ganó a alguien por hacer un arreglo en Nintendo yo creo que los japoneses jamás se pensaron en su vida de que a pasar una cuestión así <risa> jamás mm. una cuestión muy rara sí, ya, ya, ya, ya haber sido nominado, era un hito sí, ya haber sido nominado era un hito Este, no sé cómo lo habrán hecho ellos con los temas de los derechos, porque no sé siquiera si ese tema es licenciable a ese, a ese nivel. No estoy. Sí, sí creo que sí. Pero bueno, ellos, ellos, como son grandes, igual pueden hablar directamente con Nintendo, ¿cachai? Claro. No tienen que pasar por un intermediario. Pero, claro. pero igual. Eh, es un tema. Es un tema no, no menor. Mm. Bueno, igual sí. es bonito este reconocimiento a la escena de BGM de que. Y en realidad el trabajo que hacen los compositores en general, porque en el fondo se está vi visibilizando un trabajo que viene de hace décadas en general Y por lo menos con esto ojalá que, que la escena crezca y surjan nuevos artistas interesados al respecto Porque es un nicho bastante bonito y ojalá que esto deje de ser nicho en algún momento, sino que se transforme en algo más, más mainstream por lo mismo Porque por supuesto, por supuesto. Eh, es sí. algo que eh, es tiempo, es esfuerzo, es muchos años de, de trabajo para preparar los temas Y también es un homenaje, si al final todo surge porque el, el interés entre los videojuegos y la música se entrecruza Claro, claro Exactamente o está pasando en otras áreas de la industria también, pues como lo que habíamos comentado en los Game Awards de que Imagine Dragons cantó con Darren Corby, con Ashley Barrett, ese tipo de cosas se están empezando a dar y yo creo que es, es el camino, mm. es el camino. Es la evolución natural de, de la industria, tiene que ser así, costó harto pero bueno, ahí hay... sí, va... va a seguir costando, sí. pero sí. hay que darle nomás, por ahí, es por ahí, sí. digamos. <risa> Oye, aprovechando de que estamos con Pokerus acá, quería así como a, a aprovechar de preguntar qué se viene con Pokerus, así como para en, en el futuro cercano, se como para que aproveches de <ríe> se vienen cositas, como para que aprovechéis de promocionar y eso. ¿Qué se viene? Uf. Eh, bueno, primeramente el, estamos en los 10 años de Pokerus, no puedo creerlo bueno, en este momento. Eh, entonces claro, como que igual estamos peleando harta harta cosita. Eh, pero hartas cosas, en verdad, en realidad en, en cuanto a lo que es como la duración de lo que va como de este año. Bueno, es pues, que tenemos como ya planes de aquí a diciembre, auxilio. Eh, sí. Pero lo que les puedo adelantar ante, antes de eso en realidad es que eh, estamos viendo el... El, el que ya se va acercando la fecha de ya eh, empezar a celebrar como tal los 10 años, ¿cachai? con algún concierto así bonito de, de los 10 años, alguna retrospectiva, así con fotos mías de guagua velado No, no <risa> me pero, no, no, pero es como un concierto de los años o alguna cosa así, ¿cachai? que se va a venir durante el año. De momento... Eh, estamos empezando a, a, a experimentar realmente el cómo se va dando, más que como los conciertos de, de la banda y todo, el cómo se va a ir dando la, el regreso o la vuelta a, a, los, a estos conciertos ñoños, ya más, más de música ñoña y todo, en Santiago, ya en esta gran comillas post pandemia, cachay. Más que como, o sea, la pandemia sigue estando y todo, pero, pero la industria se está reactivando con todo, cachay. O sea, se ha salido la se están haciendo los conciertos grandes, cachay. Eh, como que la industria ya al, finalmente después de como dos años y medio de mucha agonía está volviendo, ¿cachai? Entonces sí. estamos viendo cómo funciona eso y el día viernes, o sea, este viernes, para bueno, ahora los que están escuchando en vivo, tenemos el primer concierto del año, que es, bueno, le pusimos concierto gamer, para ser muy eh, obvio en verdad, ¿cachai? Donde, donde vamos a estar tocando en Santiago Centro, en el espacio del Ángel, el viernes 8, es 8, sí, 8. Como a las 6 7 de la tarde más o menos eh, vamos a estar tocando ahí y compartiendo escenario primeramente con los chiquillos de Polystation, que son una banda bien bien nueva de música de videojuegos que se buscaron ahí atreverse a, a hacer cositas y todo el cuento. Y ellos vienen de San Fernando, no son de Santiago. Entonces, de hecho, también es su debut en, en la Capitals. Entonces, eso, las entradas sí, están, está, la entrada están a 10 lucas. Si vayan, van a estar entero bueno ahí después de la peguita. Se van para el... Para el Espacio del Ángel que queda en Santiago Centro, así como a un par de cuadras de Metro U de Chile y Metro Plaza de Armas, sí. digamos, muy muy muy cerca. Como en huérfano, sí. así como a media cuadra del, del teatro del teatro nacional, que así, bueno, ahí mismo, ¿cachai? Eh, y eso vamos a estar tocando, bueno ellos van a tener un show ahí completo, aparte de, de tocar temas de otros de otros videojuegos, de otra franquicia y todo, van a estar primeramente haciendo todo este, este concierto a lo Beat Brigade, de, de cuatro músicos tocando en escena lo que está jugando un Speedrunner Mega Man 2 completo, mientras tocan ahí eh, y ven cómo pierde o no sé, o se cae o, o va avanzando, <risas> o va ganando no sé, a ver, no sé cómo, cómo hacer eso eh, pero eso, estamos en verdad como evaluando el cómo va, va funcionando el, la, la vuelta a la industria en realidad así que igual necesitamos caleta de, de, la, de todo el apoyo que puedan brindarnos si quieren ir a apañar a, a, a, al concierto y a comprar la entrada ¿cachai? y hacerse partícipe de, de, de ya después de, de hartos como, no sé, entre shows online y este encierro y el cuento de la cuarentena y todo el cuento, es como ya, vayamos recuperando un poco los los espacios eh, más culturales así que ahí lo esperamos con harto cariño como siempre a todos ahí y obviamente después del show de, de Polystation después venimos nosotros tocando nuestra musiquita de, de, de juegos ahí con, con la bandilla amiga, así que va a estar entero bueno excelente buenísimo, entonces ya saben chicos, el viernes 8 a contar de las 6 de la tarde ahí pueden escuchar a Polystation y a Pokiru que más se van a estar presentando en Santiago Centro Mayor información, obviamente, lo pueden encontrar en el page de, de Pokerus y también sí, en Pockerus, Ahora Pockerus... tenemos página web. Ah, buenísimo. Pockerusplay .com. Pockerusplay .com. Y ahí compran la entrada, aceptamos web editor, todo cuento. Así de fácil, fácil. excelente. Fácil. Súper fácil. Así que ahí atentos, chicos. Sí. Ahí, muchas gracias, Pokerus, por, por la instancia para, y por la invitación, haberla aceptado. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Chivo. Son buenos momentos para el BGM. Hay que, hay que tratar de, de levantar de nuevo la escena en vivo, ¿no? Apo, sí. que está... hay, hay que hacerlo porque está medio dormida todavía. Bo. Todo Entonces lo demás está re que... poderoso. La escena en vivo es la que hay que volver a levantar. Sí. Así que ahí lo esperamos a todos. Totalmente. Sí. Así Fox, que bueno. ahí hay, hay, también eh, tomen todas la medidas, chicos. Siempre lo recordamos cada semana. Porque finalmente que sabemos que queda, queda poquito, pero a la vez no nos pongamos tan ansiosos eh, Hay que seguirse cuidando. Sí, para volver, volver responsablemente, digamos. Sí. Así que eso. Correcto. Ya, vamos entonces con las noticias. Trajimos pocas porque sabíamos que esta sección iba a ser más, un poquito más extensa. Y por ¿Vamos? lo mismo, vamos a, con Tenecan primero. Vamos, vamos a hacer como un speedrun de noticias ahí <risa> eh, wow. Pokero si quieres, si quieres añadir algún comentario o no. algo dale no dale no las noticias de esta semana hay, hay bastantes pero como que seleccionamos algunas las más importantes más que nada como para precisamente porque como teníamos poco tiempo la primera es que Breath of the Wild está oficialmente retrasado hasta el 2023 esto salió durante la semana sacaron un videíto en el que dijeron dijeron hola sí Sabemos que no hemos hablado mucho del tema pero queremos tomarnos el tiempo que corresponde, a sacar el juego bien y lo vamos a trazar hasta el 2023. Yo creo que casi todo el mundo se esperaba esto porque, Ay, bueno, no. la, la, falta, la falta de noticias, la falta de actualizaciones, pero bueno, está bien. Como dice, como dice Poqueros, yo creo que está bien. Mejor que salga el juego bien, que mejor que salga el juego completo a que saquen algo que después haya que parchar y parchar y parchar y al final el, el Breath of the Wild 1 también es como uno, uno de los mejores juegos de la historia probablemente y si sacan una mala secuela es súper mal para ello así que mejor que saquen una buena secuela ¿cierto? Sí por supuesto eh, si No en todo el tiempo que quieran si van a hacer ahora hora, hora sí. como fue el Breath of the Wild 1 no, sí. nada, nada totalmente que, para que no terminemos como un, con otro cyberpunk Claro. Exacto. No, Ay, hermano, viene viene el, el. ¿Cómo se llama? El Escarlata y el Púrpura este año. Así que no me lo tienen junto por el de World, sino no va a tener tiempo a jugar nada. Uh, eh, eh, Esta semanita estuvieron complicadas con lo mismo. Salieron muy buenos juegos en, en todas las plataformas. Claro. Sí. sí. Y, y ahí algunos bueno. sufrieron con, con la salida post Elden Ring. Sí, no, y hablando de Elden Ring, hablando de Elden Ring, ya que, ya que Patito lo menciona, eh. A mí me encanta ver speedruns Y la verdad es que los speedruns de Elden Ring Ya son una cosa ridícula Creo que la última vez que hablamos estaban en 30 minutos 30-38 yeah. minutos Que hablamos del speedrun del Elden Ring Ahora están bajo 18 minutos El, el récord mundial Actual está en 17 minutos Con 43 segundos Estábamos hablando de hecho con el Con Pato Pagua antes de que empezara el stream De que eh, el, Obviamente este speedrun Hace abuso de algunos glitches que tiene el juego pero tampoco, tampoco es tan eh, así como eh, imposible porque básicamente se trata de hacer un par de warps, agarrar un par de hechizos, que son como claves dentro del juego, y llegar al jefe final, si no me equivoco dentro del juego, también podéis como irte, saltarte todo, e ir derechamente al jefe final. Es como que el claro, juego te da esa opción. sí eh, eh, Entonces, es, que, es que finalmente por ser un, un open world, como que no estás obligado a recorrer todo el mundo. Sino que puedes. Exactamente. Y se da mucho en el Breath of the Wild de que puedes llegar directamente al Castillo Ganon. Entonces. Sí. Es, es la característica. Es la, es la tónica de los juegos de mundo abierto que han salido últimamente. Así que no es de sorprenderse que un juego que te, te podéis echar 200 horas jugando te lo a terminar en 17 minutos. No, no es tan raro. No, Pero no. bueno, si quieres mirar el speedrun, ahí está. Vamos a dejar el link. De YouTube, este muy bueno. Yo vi el de vi el, el penúltimo. Eh, que era de 18 minutos y algo. Y es espectacular. A mí me encanta ver los Speedruns. Así que muy recomendado que lo chequen. Mm. Y un bombazo, un bombazo de noticia que salió hoy día. Que es Return to Monkey Island. Oye, eh, sí. Yo creo que esta cosa no se la esperaba a nadie. Sí, pero nadie, nadie, nadie. ¿La nadie? dura? ¿Una bueno, de cachó? Sí. Salió el trailer de lo que sería una secuela del Monkey Island 2, eh, obviamente también por Lucasfilm Games, eh, así que sacaron un trailer muy simple, 57 wow. segundos dura, muy cinemático, sin, sin nada, que es básicamente el anuncio, es básicamente el anuncio con un poco de música, que encima sí, la música es muy linda, de los juegos originales también. Así que esto se comenta que va a salir este año además. Dice Llegaría este 2022, no está eh, la fecha oficial, pero excelente. Excelente porque Monkey Island es uno de los íconos del point and click y creo que además los point and click están en un momento en el que podrían volver. Mm. Así que que hagan que vuelva, vuelva Monkey Island, que es como ahí un estandarte de, de ese género. Sí, se ha, se ha perdido bastante el género de point and Click, así que genial que vuelva y con una de las obras que son insignia, finalmente. Sí, totalmente. Sí. Ahora, ahora lo entretenido es que esta sorpresita de Luca, fin, Luca Games no, no se había filtrado por ninguna parte. No, completamente de la nada uh -huh. del anuncio, así que bacán. Uh -huh. Esperamos versión física porque está, va a ser publisher eh, Devolver Digital, así que... Sí. Ahí habido Devolver sí. Digital ahí. Ya Pato, entonces te tocaría a ti Y esas eran mis noticias del día Vale, antes de continuar con las noticias Mandamos un saludito a Ser Getz, que se encuentra Comenzando con nosotros search. search. Excelente Así que, vamos con las noticias Antes, vamos a pasar con la notita Editorial, de que Ya se viene pronto Sonic 2 La película Está muy esperada y que Esta soñita va a ir metal, si no me equivoco, Fony Sí, va a ir a, a ver dice. la película y va a escribir la reseña. Así que ahí están atentos, chicos, durante la semanita de las opiniones de la película por parte de Metal, que es, si la mayoría no sabe, eh, es un gran fanático de, de Sonic. Y de Sega sí, en yo. general, sí. Y eh, hay un concurso de eh, The Dark Pictures, Anthology, Manos me dan. Para ganarse un código para Steam. Se encuentra disponible en las bases en la página. Y el sorteo se va a realizar a través de Facebook. Este 7 de abril. Ahí para que estén atentos chicos. Buenísimo. Siguiendo con Hola. las noticias. Y dentro de las novedades que en realidad se esperaban. Pero aún así asombran. Es que la E3 finalmente fue cancelada. Para este 2022. <risa> Esta noticia la recibimos el día martes. En donde estábamos... Bastante seguro de que iba a ser una versión digital Estaba un poquito complicado eso sí Pero de que iba a haber Sin embargo a través de un tweet eh, Se filtró de, de uno de los Publicers, o sea Uno de los tanques general participaba De que finalmente le había llegado el aviso de que No iba a haber una edición física Se iban a saltar este año Y derechamente van a enfocar Sus esfuerzos para el 2023 Exactamente Así que finalmente podemos decir se que la E3, Sí, se había venido. Así que la de tres cancela tres este año. Cancela 3, exactamente. Y por lo mismo, igual el, por la fecha que era el 31 de marzo, pensaba la mayoría que era una previa a Lepre Fools, que fue justamente el primero de abril. Pero después del primero de abril salieron a de mentir, o sea, salieron derechamente a decir que sí, era cierta la noticia. Y eh, Star Wars Game Fest salió con el mismo día diciendo: No se preocupe, nosotros vamos a hacer una tercera edición. Así que vengan. <risa> así, así que eso al respecto, este año no vamos a tener E3 esperamos de que el próximo año vuelva con fuerza porque ellos estaban esperando así o así en la edición presencial y muy posiblemente eh, ya estén tomando las medidas de que eh, tengan esto como aforo limitado temporal pero sabiendo cómo están las cosas en Estados Unidos posiblemente vuelvan como si nada no. Sí, ojo que igual muchos eventos hasta el momento en Estados Unidos, por lo menos, siguen siendo con onda, con el equivalente a nuestro carnet de vacunación y con, mas y con mascarilla. Entonces, de repente, tú caché que en algunas partes eso es complicado, en algunas partes como que al público no le gusta que le hagan mm. ese tipo de restricciones. Todavía, todavía el tema COVID para los eventos grandes sigue siendo complicado, así sí. que... Eh, no, es, no es raro que se sigan cancelando eventos. Mm. Sí, lo otro <risa> es que finalmente FestiGame Game, para variar, vuelve en su formato presencial este 12, 13 y 14 de agosto en Espacio Riesgo. Excelente. Sí, ahí nosotros fuimos a cubrir, en realidad, Fanny fue a cubrir el evento de apertura, el cual nos indicaron mm -hmm. más detalles, entre ellos que. Eh, ya están las preventas disponibles Van a tener una modalidad de 5 preventas De los cuales los precios varían entre los 10.700 a los 53.350 Dependiendo si compran diario o el Gamer Pack Y estos precios van a ir subiendo a medida que pasan las preventas La primera pre eh, preventa se encuentra disponible desde ahora hasta el 14 de abril La segunda desde el 15 de abril hasta el 30 de abril la tercera desde el 1 de mayo al 31 de mayo, la cuarta desde el 1 de junio al 30 de junio y la venta final entre el 1 de julio al 14 de agosto de este año o cada uno hasta agotar stock. Claro. Y para la gente que está interesada, el Game Pack incluye polera, credencial, mochila, sticker, chapita, acceso pre preferencial el viernes 2 antes acceso rápido a zonas de juego Festi game y el abono para los 3 días. Y por interno me avisan de que ya quedan poquitas entradas de preventa para la primera. Sí, que, creo que la, las primeras preventas están casi agotadas. Hoy día sí. salieron, estaban comunicando que quedan súper pocas. Sí, así que si están interesados, chicos, eh, asegúrense de entrar lo antes posible. Ahora, ¿qué van a presentar si es que no hay tres, No se sabe. <risa> <risa> porque justamente muchos esperaban la E3 para saber lo que iban a estar presentando y sobre todo de que la E3 era como la plataforma que tenían para sellar trato para ver las cosas que se iban a presentar así que las negociaciones que se vayan a realizar en este momento no se sabe cómo van claro. a realizarse, cómo vayan a salir mm. pero bueno, esperamos que, esperamos que le vaya bien al evento o lo mismo, para ¿Sí? volver a la presencialidad y le la otra noticia que tenemos, eh, PlayStation Now, la plataforma de PlayStation que era como lo más parecido a Gamer Pass, se va a aparecer aún más porque ahora pasa a ser PlayStation Plus, que se va a lanzar en <risa> junio con más, 700, con más de 700 videojuegos, entre otras novedades. Y eh, tiene una modalidad bastante rara porque el PlayStation Plus se vende como en tres paquetes o bundles. Sí, PlayStation, sí. Tiene el nivel Essential que es lo que ofrece actualmente PlayStation Plus y entre ellos dos juegos mensuales descargables, descuento exclusivo almacenamiento de la nube para juegos guardados y acceso a multijugador online el Extra que eh, ofrece todos los beneficios del nivel Essential y agrega un catálogo de hasta 400 de los juegos más reconocidos y divertidos de PlayStation 4 y PlayStation 5 y van a estar incluidos el catálogo de PlayStation Studio y algunos socios externos y el Premium, que va a agregar 340 juegos adicionales, incluidos juegos de PlayStation 3, PlayStation 2 y PlayStation eh, Portátil, PSP. Mm. Eso, básicamente, el PlayStation Plus Premium eh, es como una especie de intento de hacer lo que está haciendo Nintendo, ¿viste? De poner retrocompatibilidad con emulación, pero bajo un paywall. Sí. Eh, entonces, mucha gente se estaba está como haciendo esa comparación, como, ok, es como la, la, el emulador de Super Nintendo que tiene la Switch, el emulador de, de Nintendo 64 y de Genesis que pusieron ahora también, que además está bajo otro P, igual es otro nivel de, de gasto. Eh, pero en el caso de PlayStation están agregando Play 2, PSP y PlayStation 4 en el caso de la PlayStation 5, por supuesto. Sí. Es interesante que no agreguen... Eh, bueno, también están agregando la Play, la Play original, pero me parece curioso que no aparezca la Vita, a pesar de que la Vita como que ya casi no tiene... No quedó casi con exclusivo, si no me equivoco. Quedó con muy poco exclusivo, así como netamente de la consola. Sí. Y la mayoría ya se fue para la Nintendo Switch. Sí. Totalmente. Sí, aprovecharon de relanzarlo en esa plataforma. Pero sí, eh, resulta curioso de que no hayan anunciado todos los títulos, me imagino que van a ser muchos títulos originales de Playstation que no en la otra plataforma eh, y los costos igual no son tan módicos porque sale de 6.99 el Essential a 11.99 dólares mensuales para el Premium y uh -huh. anual sale 39.99 USD. El Essential, el Extra sale de 66.99 67 dólares. Y el Premium sale 77 dólares anuales. Sí, bueno, imagínate te, andar pagando. Tenéis que andar pagando Spotify, tenéis que andar pagando Netflix, tenéis que andar pagando Disney Plus. Y ahora se suma, obviamente, sí. eh, Nintendo y PlayStation ahí. Con, sí, bueno, y también Xbox tiene su formato parecido, ¿no? Sí, el Game Pass. Y al Game Pass le ha ido bastante bien. Sí. Sí, eso es innegable el, el negocio que se ha generado con Microsoft. Mucha gente no le tenía fe a Microsoft al respecto y al final salieron ganando porque se adelantaron a todo. Sí, totalmente. Mm. Y bueno, finalmente, el editor de manga Shueisha conocido por eh, publicar los trabajos de Jojo de eh, Hunter x Hunter Fist of the No Star, Slam Dunk Naruto, One Piece, Bleach, entre otros va a lanzar su propia empresa de desarrollo de videojuegos, llamada Shueisha Games mira que bien Sí. Eh, lo entretenido de esto es que muchas de las franquicias de anime actualmente lo tiene con Bandai Namco Así claro. que por ahora eh, Se está centrando el, el negocio En lanzar algunos juegos Para móviles Pero eh, yo creo que a futuro Se van a ir eh, Una vez que estén un poco más consolidados Se van a ir volcando a los desarrollos De juegos de anime, posiblemente Bandai Namco pase a ser como el publisher En vez del desarrollador uh -huh. Pero de ahí, el, o cómo se ven las negociaciones Ahí no se sabe cómo será el futuro Lo que sí se sabe es que la, la, el futuro Juego de yoyo -Yo sí va a salir con Namco Así que por ahora ese, ese se mantiene vigente uh -huh. Saluditos a Felipe Gamer Y el chileno culiado que se encuentra ahí uh -huh. Comentando uh -huh. Así que eso sería uh -huh. con, con la noticia día lo hicimos un poquito corto Y aparte de que a contar de esta semanita y todas las semanas, los días lunes vamos a estar partiendo a las 7 de la tarde por el tema del cambio de horario para que no le afecte a la gente internacional Sí, Como muchas a gracias yo, sí. Yo, yo soy persona internacional técnicamente sí. <risa> sí, nuestro embajador Yo soy, yo soy personas internacionales claro. <risa> Gracias Así que, Así que eso, eh, cerramos esta edición del programa de La Cuatrifuerza Agradecemos a Pokerus por habernos cedido esta pequeña entrevista con respecto a lo que había ocurrido durante este fin de semana Sí, no, muchas gracias a usted, siempre, siempre es bacán bueno, volver a, a pagua de una u otra manera sí. sí, muchas gracias Y recuerden que La Cuatrifuerza se encuentra los días lunes a contar de las 7 toda la semanitas, lo pueden escuchar a traves, y vernos a través de Twitch y vamos a estar finalmente subiendo los capítulos restantes que quedan en el tintero. Son, son muchos, pero estamos ya en campaña. Eh, y lo pueden ver a través de YouTube. Este capítulo en particular lo vamos a subir tan pronto como también se encuentra disponible el de 2 Revit. Que está siendo finalizado durante esta semanita. Donde hablamos Buen un capítulo. poquito sí sobre la, justamente el desarrollo de música BGM en Chile. Ahí tuvimos una entrevista sí. bastante interesante. Bueno. Y... Sí. Recuerden que pueden visitar nuestro sitio www.paua.cl donde podrán encontrar noticias, reseñas, artículos sobre videojuegos, sobre música, cine, televisión y mucho más. Y pueden visitar nuestras redes sociales como Paua.cl o Paua.cl, dependiendo de la red social. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y en Twitch. Tenekan, tus redes y Pokerus, sus redes. @tenercan en todos lados, incluyendo TikTok ahora que también estoy tratando de usar más TikTok. Ah. No mentira. Eh, <risa> no no no. Porque los proyectos me veían en todos lados, en, en pero eh, así como principalmente en YouTube, Instagram y eh, Spotify. Ahí estamos moviéndonos harto con la música, con los videos y todo el cuento. Así que muchas gracias. Súper. Súper. Bueno. Con esto damos cierre a esta edición. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense, chicos. Y recuerden que el viernes se encuentra el concierto de Pokerus para que así tanto ya hay entradas disponibles. Vayan. PokerusProject.com Vayan. Eso, Vayan. chicos. Nos estamos viendo. Chau, chau. Chau.